Cristo. Coraje moral de los hombres y mujeres libres. Es un arma que en el mundo de hoy nuestros adversarios no tienen. Que lo entiendan aquellos que practican el terrorismo y asedian a sus vecinos. Algunos analistas de inteligencia creen que Estados Unidos ya está en estado de guerra con la Unión Soviética. ¿Espías soviéticos viven entre nosotros? tomaron a 52 ciudadanos estadounidenses como rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Un funcionario anónimo de la Casa Blanca afirma que un desastre de la Guerra Fría podría estar a la vuelta del esquina. Señor presidente, tenemos dos nombres vinculados a la situación de rehenes, Arash Kadibar y Kasim Jabadi. Solo de la orden... Es hora de enviar un mensaje. No habrá más rehenes. 1943 Información detallada sobre el proyecto Manhattan fue robada de los álamos por un espía ruso llamado Persis. 1968, Tierra de Vietnam. Soldados del Vietcong organizados por Perseus intentan robar una bomba estadounidense desde una de nuestras bases. Hace cinco días en una misión recibimos información de que Perseus está activo y planeando un ataque contra Occidente. Perseus. La CIA lo tiene considerado como la mayor amenaza del mundo libre. Señor Hudson. Estamos al tanto de Perseus También estamos al tanto de que es más un mito que un hecho Digo personalmente, creo que no es más que el coco ruso General Hegg Le presento a la persona ideal para responder a eso El oficial especial clandestino de la CIA, Russell Adler Es de los pocos que han estado cerca de capturar a Perseus Señor Adler ¿Deberíamos tomar esta amenaza de Perseus en serio? No necesariamente. Ah, sí. Pero entonces muchos inocentes morirán. ¿Por qué dices eso? Señor, cada vez que Perseus aparece, cambia el equilibrio de la Guerra Fría. Tras 13 años de silencio, si sí está activo, algo grande pasará: algo que afectará a nuestro mundo. Señor, presidente. Señor. Señor. Señor presidente, estos son Jason Houghton y Roser... Sé cómo se llaman. ¿Quién crees que aprobó su última misión? ¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. ¿Pueden detener a Perseus? Podemos, señor. Ya envié la petición para mi equipo. Señor, sus peticiones son altamente irregulares. Casi ah, sí, ilegales. Si la prensa se entera... ¿De qué mierda estás hablando? ¿Sabes quiénes somos? Cada misión que hacemos es ilegal. Sargento Woods, la negación plausible es el pilar de nuestro trabajo. Ah... Hablamos sobre evitar un ataque contra los hombres y las mujeres libres del mundo. Dale al señor Adler lo que quiera. Caballeros, se les asignó una tarea importante. Proteger nuestro estilo de vida de un gran mal. No existe un mayor deber, ni un honor más grande. Y aunque poca gente conocerá su esfuerzo, tengan por seguro, sé que no nos fallarán. Habla Hudson. Hudson, ¿por qué aún no han comenzado? Están a punto de comenzar. Adler está en Berlín Oeste. Pronto deberían llegar al refugio. ¿Confías en él? No <risa> es pues a mí a quien deberías preguntarle, Black. ¿Y en su equipo? Es un grupo fuerte. Consiguió a Sims, Azulay e incluso usó contactos para conseguir a Helen Park de MI6. Pronto tendremos a Mason y a Woods. No estoy muy seguro sobre Park. Ella y Adler trabajaron juntos antes. Por supuesto que la quiere ahí. ...y el miembro nuevo. Bell, no me hagas empezar. Vamos a tener que prestarle mucha atención. Bien, Bell. Volveremos a Vietnam. La primera vez que Perseus apareció. Era fines de enero del 68. Éramos una fuerza combinada de la CIA y la SOG dentro del tercer regimiento de Marines cerca de Danai. La SOG estaba ahí espiando la actividad soviética Se decía que había agentes rusos en la zona Perseus no tenía presencia en Vietnam Eso cambió en Danang. De alguna forma Perseus había sobre Fracture Show. Fracture Show. Eso sí que nos ayudó bien Partimos del campamento Haskins. Sí, nunca olvidaré ese lugar de aquí. Bien, queremos esos recuerdos Ningún detalle es pequeño un rostro, un nombre, necesitamos cualquier cosa que nos lleve a Perseus Esto es como buscar una aguja en un pajar, en un campo de papeles Quizás, pero la aguja está en la Recuerda, teníamos un trabajo Sí ¿Cómo salió ese ejercicio de memoria? Bueno, según Adler está funcionando Bell recordó encontrar la información cifrada en Vietnam, y casi termina de descifrarla. ¿Algo útil ahí? Algunos nombres, tal vez pistas. Park está intentando conectarlo todo. No tenemos mucho tiempo. ¿El equipo ya sabe sobre el percance en Berlín. No, pero si se conecta con uno de los nombres de Bell, lo averiguará pronto. No permitirás que pase, Hudson. No digas nada más que lo necesario. Eso jamás fue un problema para mí. Volkov lidera a los rusos que se mudaron a Berlín Oriental cuando levantaron el muro en el 61. Este tipo tiene conexiones con cárteles a lo largo de Europa y América. Neutralizarlo no solo dañará a Percius sino a la organización global. Es un desgobierno. Y aquí está nuestro pececito, Franz Kraus, uno de los mensajeros de Volkov según el MI6. Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov. Nos infiltraremos en Berlín Oriental en metro. Una estación fantasma al otro lado del muro tiene el punto de acceso que necesitamos. Desde ahí veremos entrar a Kraus a la ciudad. Cuando Volkov permanezca, es capturar o matar. La información de Volkov confirma lo peor. Perseus contrabandeó un dispositivo nuclear a través de Berlín Oriental. No podemos asegurar eso aún. Lo tiene, estoy seguro. Encontramos geocoordenadas cifradas junto a la información nuclear de Volkov. Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania. Un reconocimiento aéreo reveló esto. Quiero saber todo lo que ocurre dentro de este edificio necesitamos a los demás para esto. Mason y Woods se nos unirán desde Kiev. Bell, te infiltrarás aquí con Woods. Mason y yo estaremos a la espera de la extracción. Park con las comunicaciones. No sabemos qué tan grandes o preparadas estarán sus fuerzas. Si atacan, que sea con discreción. Hora de echar un vistazo detrás de la cortina de hierro. Sí, estoy en ello. ¿Sabes que la bomba era de Green Light y no lo dijiste? ¿Qué más ocultas? ¿Podría sacarte la verdad a patadas? Tal vez quieras pensarlo de nuevo, Wobson. Todos calmados. Este momento de ira no nos ayudará a capturar a Persia. ¿Por qué no nos dijiste que era una bomba estadounidense? Nos necesitaba para limpiar su basura. El desgraciado nos engañó a todos. No los engañé. Solamente lo omití. Eso es lo que mejor haces, ¿no es así, Hudson? Manipular a la gente. Decirles tu versión de la verdad No existe la verdad Solo a quien decides creerle Adler lo sabe bien ¿O no, Ross? Operación Greenlight ¿Qué es? Cuéntanos todo En el 58 el armamentismo estaba en auge Eisenhower creía que si los rojos invadían Europa No íbamos a responder a tiempo Así que autorizó la operación Greenlight, un programa secreto que puso bombas nucleares debajo de las ciudades importantes de Europa. El contraataque definitivo ante una invasión soviética. En el 74 las bombas se mejoraron a bombas de neutrones, que son capaces de acabar con la gente sin dañar la infraestructura. Miles de muertos en un Santiamén. Y tú hablas de infraestructura. Qué civilizado, ¿eh? Matamos gente, pero preservamos los edificios. Tratamos de preservar nuestra forma de vida. ¿Hace cuánto sabes de esta bomba nuclear? Una de las bombas se desconectó hace dos meses. Creíamos que fue Perseus, pero no pudimos confirmarlo. Hasta que vimos las fotos de Berlín Oriental. Oigan, hay una bomba nuclear estadounidense por ahí. Y cuando Perseus la detone, Estados Unidos se convertirá en el enemigo mundial número uno. No tendríamos este problema si hubieras hecho tu trabajo. Y hubieras matado a Perseus en Vietnam. La próxima podría no detenerlo. Tenemos que saber qué planea Perseus con esa bomba nuclear. Park, ¿hay algo más en ese documento que Bell y Woods encontraron en la base? Se menciona una excavación en los montes Urales. En Yamantou. Nuestro informante de la KGB confirmó una operación activa. Yamantou. Creí que Hudson y Weaver destruyeron ese lugar hace años. Así fue. Perseus ¿Sí? quiere la computadora central. Dragovich y Steiner deben haber dejado alguna mierda buena ahí. Steiner. Envianos a Woods y a mí. Lo estás tomando personal, Mason. No podemos permitirnos ninguna cagada. No jodas. Sabes que no hay nadie mejor para el trabajo. Yo decido. Quiero a Mason y a Woods en esto. Me encuentren en esa computadora central antes de que Perseus lo haga. Contactaré al informante de la KGB, Velikov. Nos dará apoyo logístico. Maldita sea, quizás hasta quiera volar el helicóptero él mismo. Sea lo que sea que quiera, Perseus en llamando. Hudson. Terminamos de analizar la computadora que Mason y Woods trajeron de llamando ¿Y? Perseus buscaba los nombres de los agentes durmientes que usó Dragovich en el 68 Danos esos nombres, el equipo de Adler los rastreará Perseus los borró Mierda Ahora solo hay un lugar donde vas a encontrar esa información El edificio Lubianka. Espera, ¿con cuartel de la KGB? ¿Por qué Perseus no los llevó en persona? No lo sé Quizás está trabajando sin autorización. Le avisaré a Adler, pero ¿tendremos que hacer esto de la forma correcta o no podremos hacerlo? El edificio Lubyanka, el cuartel general de la KGB en Moscú. Los registros de los agentes durmientes se encuentran en los archivos a 30 metros bajo tierra en un búnker de control de defensa. La única forma de entrar o salir es con este elevador de alta seguridad. Necesitaremos las credenciales adecuadas. Ahí es donde entra nuestro activo Belikov. Belikov ha sido nuestra fuente dentro de la KGB por casi más de una década. Él nos ayudará a entrar. Nos ayudó en Yamanto y volverá a hacerlo. Esto es una locura incluso para sus estándares. ¿Él está de acuerdo? Una amenaza nuclear inmediata justifica cualquier riesgo a estas alturas. Sin duda, él estará de acuerdo. Sims, una Belikov en la línea. Ya era hora. Estuve esperando tu llamada. Causaron un tremendo desastre en Moscú. ¿Valió la pena? Adler consiguió la lista con los nombres de los agentes durmientes, a pesar de todo. Tiene pelotas, lo reconozco. pero lo hizo bien. Aparentemente, pero creo que ese equipo se está sintiendo muy cómodo. Como si supieran con quién están tratando. Quizá. Resulta que uno de esos agentes durmientes está vinculado a la operación Greenlight. Theodore Hastings, un ingeniero nuclear de Salt Lake City. ¿Y crees que Hastings es la persona que activará? Exacto. La vigilancia ya está en marcha. Y es solo cuestión de tiempo antes de que nos lleve directo a Perseus. Hastings abandonó Salt Lake City. Rastreamos sus movimientos hasta Cuba. Tenemos que asumir que Perseus llevó la bomba nuclear ahí. Langley cree que Castro podría ayudar a Persius a introducirla en Estados Unidos. A cambio de una mirada a la bomba, claro. Eso no pasará. ¿Cuál es el plan? La última lectura de Hastings viene de 50 kilómetros al sur de La Habana. Creemos que Perseus está usando un complejo abandonado para guardar la bomba. Trabajan bajo el radar, así que debería haber seguridad moderada. Yo digo que lo hagamos rápido. Llegamos, tomamos la bomba, nos vamos. ¿Y si la bomba no está ahí? Está ahí. La única razón por la que Perseus quiere a Hastings en Cuba es para armar y detonar la bomba. Ahí lo tienes. Otro coordinará la extracción mientras llegamos. Si están listos, vámonos de aquí. Eso fue un maldito fiasco. Vas con la información que tienes, no con la que quieres. Esta mierda nos salió demasiado tarde. ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién sea la culpa. Carajo, solo sé que Perseus no tiene solo una bomba. Tiene docenas. Van a morir millones de personas si los Estados Unidos se llevaron la Tienes que averiguar dónde planea transmitir la señal de activación. ¿Y cómo carajos vamos a hacer eso? Él sabe dónde. Él? ¡Este maldito proyecto de ciencia fracasó! No dejes fuera a Adler aún. El hombre tiene un saco de frutos. Piensa, Bell. Perseus. ¿Recuerdas encontrarte cara a cara con Perseus en Vietnam? Las gráficas se disparan. ¡Mierda! Ritmo cardíaco altísimo. Necesito que te relajes y te concentres, Bell. Tu helicóptero se estrelló. Te abriste paso a través de la jungla por tu cuenta. Encontraste el búnker. Recuerdas el búnker, Veo. Tenemos que saber qué hay dentro de ese búnker. ¡Aquí! Admito que me sorprende. No creí que se recuperaría tan rápido Intentamos todo Pero la interrogación normal no funcionó Forrar la mente y quebrantar la voluntad de un individuo Es un proceso difícil y doloroso Haremos lo necesario el programa de control mental de la CIA ha tenido un gran éxito con los recuerdos implantados ¿Quieres que cuente lo que me pasó en Vietnam? Por último, necesitarás una frase para activar los recuerdos implantados Tenemos trabajo que hacer Debías llegar al búnker soviético Parece que la programación del sujeto empieza a afianzarse Tenemos trabajo que hacer Nos conocemos hace años juntos, Peleamos juntos, sangramos juntos Vivimos el infierno de Vietnam juntos tenemos trabajo que La reprogramación está completa. Necesitamos darle un nombre al sujeto. No. Perseus. La CIA lo considera la mayor amenaza individual del mundo libre. Se les asignó una tarea importante proteger nuestro estilo de vida de un gran mal. Los Estados Unidos y sus aliados consumen lentamente lo que es preciado para nosotros. Solo quedan horas para que Perth nos detone las bombas nucleares en todas las ciudades de Europea. Importante. Haremos lo necesario. Algunos cruzaremos la línea para asegurarnos que siga ahí en la mañana. Nadie puede llamarnos héroes o villanos. hicieron señor presidente, detuvieron las bombas Gracias a Dios Y a la CIA ¿Tienen a Perseus? No señor, no conocemos su paradero ¿Y los rusos respondieron? Nada todavía Vemos señales de confusión Es posible que haya sido una operación rebelde Puede que Perseus no estuviera siguiendo órdenes de Moscú ¿Quién lo diría? Tal vez tenemos algo después de todo Adelante. Woods, ¿nos encontraste? Por aquí. Necesito una mano. Toma mi mano, Bell. Lo logramos. Este es un mensaje para Perseus y aquellos que lo siguen. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando lo mejor. No haremos que lo mejor ocurra. Así es como se ganan las guerras, Bell. ¿Tienes alguna noticia sobre Qasim Jabadi? Sí, con él y Arash Kadibar muertos, su red de terroristas colapsó porque los miembros sobrevivientes se pelearon por el control. Sin un liderazgo claro establecido, parece que los soviéticos decidieron cortar toda relación y limpiar el desorden. Hace aproximadamente 72 horas, el campamento principal de los militantes se redujo a cenizas, no quedó nada. Y al parecer, los pocos sobrevivientes que huyeron se dispersaron y escondieron. ¿Qué hay de Anton Volkov? Volkov se convirtió en una fuente de información primordial desde su captura. Después de interrogarlo, el MI6 rápidamente estableció una serie de puestos de espionaje en Berlín Oriental. Ya interceptaron mensajes de la KGB para activos en toda la ciudad. Estamos perforando la cortina de hierro. ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Fuimos capaces de recuperar el cuerpo de la agente Park del Complejo de Cuba. El presidente Reagan se puso en contacto con su familia personalmente y su ataúd está en camino a Londres. Hablamos con Emma y Six. Están comprensivamente disgustados. Les debemos una. La Sara Azulay se está recuperando de sus lesiones en Tel Aviv. Volverá a la agencia a su debido tiempo. Ahora la persecución de Perseus es personal para él. ¿Y qué hay con el resto del equipo? Escaparon de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar. Nos tomará un tiempo recuperarnos, pero luego volveremos al trabajo. Puede que detuviéramos a Perseus, pero sus ratas siguen conspirando entre nosotros con la ayuda de uno de los nuestros. Ya no. Eliminamos a ese hijo de puta de Aldrich, así como también a sus activos aquí en los Estados Unidos. A Perseus le tomará un tiempo recuperarse de esta. ¿Y Europa? No solo detuvimos un ataque nuclear, sino que conseguimos eliminar al comandante Vadim Rubnik. Ese debería ser un golpe significativo para la red europea de Perseus. También acabamos con todos los activos clave de Rutnik. Tal vez Perseus se les una algún día. Hodgson, eres el Shakespeare de Langley. ¿Y Bel, El aire del Ártico. Despeja la mente, ¿verdad? Veo, well, hiciste dos sacrificios extraordinarios para detener a Percius. Uno sin saberlo. El otro decidiste hacerlo por tu cuenta. Solo quiero que sepas que lo que ocurrió entre tú y yo. siempre fue por un bien mayor. He estado un héroe esa vez. Los héroes deben hacer sacrificios. Por eso cuando te pido uno más, espero que entiendas que no fue personal.